Ya, sí. Oh my God. No tengo ni idea. O... No sé. Seas... Hola amores, saludos gordis. Hola, hola, hola. Hola amores míos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tomo. Para los que no me conocen y están llegando a mi familia, pues bienvenidos. Amores, hoy vamos a hacer algo hiper mega divertido y es que voy a adivinar eh, roast challenge, ese, no, adivina el roast y acá mi equipo, gracias amigos eh, <ríe> me dijeron que si no adivino voy a tener una gran penitencia entonces, Dios mío, Laura por favor adivina o si no vamos a meter tener problemas Ay, me ¿Te tengo que cubrir los ojos. porque me tengo que cubrir los ojos? Para sí, sí. Ah, ok, para concentrarme supuestamente. Siri, sí, esto no me gusta nada. Siri, sí, esto no, no y no me gusta. Le vamos a poner como 5 segundos, ¿listo? Tienes tres oportunidades. Ok. ¿Solo 5 segundos? Sí. Ok. Tan, tan. Calle Pochet. Oh, yeah. Sí, no vi un carajo y ya sabía cuál era. ¿Ya? Sí. Oh my God. No tengo ni idea. Otra vez, ponmelo otra vez. Nancy, Nancy lo va a no. ¿Sí? ¿Adiviné? ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿La ¿Llamada? ¿Otra vez? <risa> ¿Otra vez? Te la un poquito más. ¿Pautí? ¿Pau, ¿Aló? de Pau? ¿con quien hablo? Sí, con la de Pau. No, no, no oí nada. Otra vez. <tose> Te vuelvo a poner un pedazo. Sí, otro poquito. por favor. No, pero te va a sí. poner el mismo pedazo porque es que ya se vendió el roast. Sí. A ver, dale. Esta es la cejona de ella. Ya sé. La va a ¿Sí? Sí. ¡Eh! Gracias, amigos. Gracias a todos. Siguiente. Ay, ay, ay, ay, ay. Nancy no, sí lo Sí. ¡Ja! Sí. ¡Ah! ¡Ah! sigan. La divaza. Sí, sí. ¿La divaza? Es que se lo estamos dejando mucho. Sí. ¡No! Lo no. estamos dejando no. mucho. No. ¿La divaza? Sí. ¡Ah! ¡Ay, otra vez! ¿Puedo ir otra vez? ¿Por ti? ¡No! ¡Necesito ir más! ¿Cuál es? A ver, la última, la última oportunidad. Okay. No, eso está muy difícil. Por pucho no sé No sé, no sé Dije no que sé, no sé, yo estaba pensando ¿Qué <tose> Qué ratas, weón, bueno, así no puedo jugar. Así no puedo jugar. No, es como el rose que sacó Pau con la ceja. ¿No? ¿No es? No, mamá. ¿Sí o no es? Qué miedo.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 ¿Arman los videos? ¿Qué? No no preparen más esa espuma. Otra vez, please. Ustedes arman los videos. No videos. Hey. Yo... déjenme oír otro pedacito. Estoy diciendo yo. Por favor. No, otro. Es que no, o sea, es diciendo yo. ¿Es el de Sebas? No sé, en verdad no sé. No, no, mamá, no sé cuál es. Necesito ir más la canción, por favor. Otra vez. <ríe> Otro poquito, por Bebe, favor. Pero vamos como un minuto <ríe> Por favor. Ya que viste la otra. Otro hora, poquito. Por... Es? <risa> <risa> <risa> oh, <risa> no no eso es eso, guau, mal ratas. Otra vez, no, he no eres nada, no quiero verte. ¿Quién? ¡Mua! No, no quiero más, por favor. Necesito que me ayuden, en serio. Ah, no, perdón, me muero un poquito, pero es que pena. O sea, tampoco soy experta. Ahora vamos a pasar a no, no roast, sino canciones, ¿listo? Que han hecho youtubers. Canciones de youtubers. Exacto. Okay. ¿Listo? Ok, lista. En mi diario yo escribo Sofía a mí More, more, more ja, Adiviné. No pueden echarme nada. Ya Esa sí es la de Paul y la de ¿No? No, déjenme oír más, Jordi. Por, no, sí, por sí, favor. ¿Sí es? ¿Sí es? Sí, es de... Ay, Dios mío, gracias. Sí, sí, sí. sí, sí. Esa es fácil. Sí. Esa es la que hizo. Ah, que son muchos, ¿no? ¿Qué? Ajá. Eh, ¿quién más está ahí? ¿Cómo es que se llama esa canción? Eh... Creo que la mafe también está. O sea, son muchos. Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó. ¿Cómo es que se llama? Eh... Pues ahí oigo la espuma. ¿Cómo se llama? No, no sé. Por favor, con piedad. ¿Cómo se llama? ¿O me lo van a dejar pasar por cabine? ¿Quiénes son, en verdad? Solo estamos a poner un poquito. Ok. Porque adivinaste. Ok. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Se... Ah, ¿de la canción? No, de espuma. De, de, de, de <risa> ¡Canto! La última, bebé. ¿La última? ¿Ah, ¿sí? ¡Sí! ¡Ay, la ¿no? ¡Eso es la bebé! ¿A mí? A mí. ¿Qué quieres decirle a mí? ¿No? ¡Ay, no, no sé. sé! Déjenme oír otro poquito, por si por otro poquito. Yo sé cuál es, güey. Yo sé cuál es, yo sé cuál es. Yo sé cuál es espérenme. ¿Me pueden dejar otro pedacito? No. ¿No? No. Ay, no, espérenme, Javier para mí. ¿Para mí yo? Ay, no. Ya saben que no soy experta oyendo los 5 segundos primeros de una canción, entonces no me juzguen. Me voy a ir a bañar. Espero que les haya gustado este video y los voy a suciar. Los voy a suciar. sí, sí. Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ay, qué...